¡Feliz año viejo, queridos compatriotas! ¡Feliz no, año nuevo! ¡Ah, ¡Es año nuevo! ¡Que la pasen muy bien, queridos compatriotas y en The War en el mundo! ¡Y les deseo lo mejor que coman pavo, huevo, pez y carne! ¡Feliz año nuevo, amiguitos! ¡Que la pasen excelente! ¡Y pues les deseo lo mejor en este año que... Bueno... Que disfruten y lo mejor para ustedes. Suscríbanse. A mi canal.